¡Hijo! ¡Ya está la cena! llena, llena. ¡Ah, cabrón! ¿Quién es usted? <risa> ¿Quién es usted? ¡Pepe! ¿Qué te dije de traer pingüinos? ¡Adelante! ¿No vio a mi hijo? ¿Do? ¿No? Señora, no se haga pendeja. <risa> ¡Pendeja! ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! ¡Ya lo vi! ¿Pepe? ¿Qué de traer pingüinos? De con cuidado. Porque me podían ver. ¿Quién dejó?